Muy buenas chicos, bienvenidos Bueno sí, ya sé, ya sé que estuve un poco alejado de YouTube Casi no subí últimamente video La verdad pues como comenté en el anterior video He tenido algunos inconvenientes Pero lo importante es que todo se está solucionando a favor mío chicos Ya tengo instalado mi local Ya tengo mi negocio como conté Por cierto voy a hacer un video mostrando dónde queda Para los que sean de Lima y me quieran ir a visitarme Prometo darle muy buenos precios Y si dicen que van de parte de mi canal Y bueno chicos, como les decía ya todo está mejor Ya tengo un poquito más de tiempo ya he ordenado más las cosas Para poder estar tanto en YouTube como en mi trabajo Y bueno, ¿en qué consiste este video? Ya básicamente este va a ser ahora sí El video definitivo de cómo Va a ser el sorteo Gamer de mi canal Así chicos, vamos a empezar por aquí Ya he apuntado que lo que realmente Hay que hacer, no me preocupen que ya tengo A muchos en cuenta, ya muchos los he apuntado Simplemente que faltan algunas cositas Para poder verificar que efectivamente Están cumpliendo con lo mínimo Que es la suscripción al canal, seguimiento en Instagram gran detallito así, pero bueno chicos no me enrollo más, no me enredo más contándoles de este tipo de cosas y voy a decirles cuáles son los requisitos bueno chicos pues a continuación les voy a leer luego que los términos, las condiciones del sorteo, de verdad que mucha suerte a todos y a todas ojalá que pues realmente gane un suscriptor o suscriptora que sea fiel que ojalá que me siga desde hace tiempos si lo gana un suscriptor reciente no pasa nada, pues ustedes me entenderán a qué punto voy con alguien que sea realmente fiel, alguien que realmente apoye mi canal que le guste mi contenido Y bueno ¿Cómo va a ser el sorteo Del curioso LOL? Van a haber tres ganadores, va a haber un ganador internacional El segundo ganador va a ser solo para Colombia a nivel nacional Y uno de aquí de mi ciudad, de Ibagueto, Lima Y bueno chicos, ¿cómo es todo esto? Para el primer ganador, que es el internacional, voy a darle 20 dólares Que lo más seguro los voy a enviar por Paypal Así que pues es la persona que no sea de Colombia en estos momentos Que quiera participar sea de España, Ecuador, Bolivia, Perú Brasil, yo qué sé, Inglaterra, que esté viendo este video y quiera participar. Le cuento que si gana el sorteo le voy a enviar 20 dólares. Me gustaría enviarle más, pero pues créanme que siempre el cambio de pesos colombianos a dólares pues siempre pega, así que pues por ahora ofrezco los 20 dólares, chicos. Para el segundo ganador que es el de Colombia que es el nivel nacional Le voy a enviar el combo gamer de teclado y mouse mala diadema gamer chicos Este si sí yo lo envío a Colombia lo pueden ver sin ningún problema Yo pago el envío lógicamente allí les llegará El tercer ganador y último chicos va a ser para Ibagueto Lima A esta persona le voy a enviar un mouse gamer y un póster del curioso olor, chicos Este voy a ir personalmente a entregarlo allí no vamos a conocer Lógicamente es de que no sea un barrio muy peligroso allí poder estar sin ningún problema si es un barrio que, que digámoslo así sea peligroso ni vague porque seamos sinceros los hay pues eh, puede ir a otra casa a otro lugar que no sea tan peligroso allí iré Lógicamente iré con un grupo de escoltas Por decirlo así Y bueno, le entregaré su su mouse gamer Y su póster Y bueno, un póster firmado con vale más peso Para cuando algún día sea un youtuber muy grande Pues valga algo Bueno chicos, importantísimo Los requisitos El primero es estar suscrito a mi canal Activar la campanita de notificaciones eso es Para que no se pierdan absolutamente nada Y estén al tanto de, de cuando haga el sorteo Que al último les voy a decir la fecha de cuando será El segundo requisito chicos Es darle me gusta al video Y compartirlo con con tres amigos puede ser entonces por favor chicos es importante que le den me gusta el video que lo compartan para que más gente pueda participar el tercer requisito es comentar el video, ponerme el nombre completo, correo electrónico donde podamos contactarnos en caso de que ganen, yo poder poder que si llegar al acuerdo para poder enviar las cosas o el dinero. Porque por chat, porque yo he dejado mi WhatsApp, pero por ahí créanme que no va a responder nada a esto. El ganador, yo me contacto con él por correo. Yo soy el que le escribo. Y bueno, llegamos a un acuerdo para ver cómo le entrego los premios. También me escriben de qué país es, dónde viven, y pues si quieren ganarnos, Si quieren, bueno. Quieren el teclado game, la diadema, bueno, lo que quieran, me pueden escribir. Lo importante es que estén el nombre, el correo electrónico y de qué país es. Cuarto y último requisito, chicos, es seguirme en Instagram. Voy a dejar aquí en la descripción mi Instagram, el link directo para que por favor vayan a seguirme. Porque pues allí es importante que me sigan. Allí por lo general publico lo que voy a subir en YouTube. O sea, antes de subirlo a YouTube, subo una fotito, un videito, como para que tengan una idea de que voy a subir. Listo. Así que es importantísimo para que me sigan allí. ¿Cómo son las pruebas para yo saber que realmente están cumpliendo los requisitos? Por favor, necesito un pantallazo. Un pantallazo de que pues, tú y tus amigos estén suscritos al canal y que tengan la campanita activada. Todo esto, recuerden, se hacen por el correo electrónico, chicos, que va a estar dejando en esta descripción del del video listo pantallazo del me gusta o sea me gusta tuyo y de tus tres amigos importantísimo un pantallazo pues que deben de compartirlo como les digo todo va a ser al correo que voy a dejar ustedes no me envíen nada por whatsapp todo va a ser al correo que voy a dejar en descripción y por último pantallazo de que me sigues en instagram entonces lo que van a hacer es adjuntar todos los pantallazos me los envían al correo con ojalá con el nombre de ustedes para saber quién es o nombre de su canal ojalá los dos o hola soy tal persona mi canal es tal Soy de tal país Quiero participar Esos son los pantallazos Print Y si gana Pues como le digo El ganador Yo voy miro el correo Y allí nos ponemos de acuerdo Para hacerle llegar las cosas Y bueno chicos Eso es todo Prácticamente se me las Evidencias a mi correo De que realmente Están cumpliendo los requisitos De que realmente Quieren ganar Realmente quieren participar en este increíble sorteo Que va a ser que yo sé que no hay mucho Pero créanme que lo hago de todo corazón Y nada estaré dejando mis redes sociales chicos Esto ha sido todo por hoy Y por último comentarles el día De cuándo va a ser el sorteo El sorteo lo hago o oh, va esto, domingo 10 de enero del 2021 Porque este día, ese día voy a estar libre Ese día podré venir aquí a este apartamento Donde tengo mi PC, donde tengo el Internet, bueno, de mejor capacidad Ya que en el local pues no tengo ni computador Ni internet, así que no lo podré hacer allí Aquí voy a hacer el sorteo, vamos a hacer un directo Y chicos, espero que me estén Apoyando en este directo, recuerden 10 de enero 2021 La hora yo creo que será en la tarde, yo creo que a partir De las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde Igual estaré publicando la hora en comentarios o estados de YouTube Así que nada chicos, muchas gracias por participar Gracias por el apoyo, realmente ha sido un apoyo Fantástico, ya vamos a llegar a casi 2200 suscriptores, yo creo que ya llegamos Y no siendo más, por favor A darle dudas, a hacer requisitos, a compartir Y nos veremos Hasta la próxima, bye bye, chao